la luz de la pieza, guardamos a la tristeza debajo de nuestra piel, debajo de nuestra piel. Esquivamos a los fantasmas que habitan en nuestros cuerpos. Dejémoslo así, dejémoslo así, dejemos Me invaden una vez más Otra vez más No hay mucho más para decir Quiero parar de escupir De escupir No puedo por no quiero morir por vos Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así, Dejémoslo así. bye, -bye. puerta de mi casa. No es la llave ni es la cerradura. No puedo abrir la puerta de mi casa. No es la llave ni es la cerradura. Entro el agua a mi habitación. Las grandes pasan por mi barrio, las casas tiemblan, los niños salen llorando y la patrulla lo único que cuida es al comisario y a la comisaría entro el agua a mi habitación Están las cartas, flota la verdad Como una botella perdida en el mar En el fondo están las cartas, flota la verdad Entro el agua, a mi habitación Entro el agua, a mi habitación que te acompaña todos tenemos una herida que no podemos ocultar en el fondo de la prisión donde vive la oscuridad encontré la libertad y su letra original original Se trepó por mi ventana, me susurró al oído. Vivo adentro, estoy adentro, se escapó sin avisarme, me, me, me, me, me, me. te juro que era real. Como la injusticia en el tribunal, encontré la libertad su letra original Desde el principio al más allá encontré la libertad y su letra original.